Tortas con mucho chocolate y mucha crema terminaron en la cara del rey Carlos III de Inglaterra. De esta manera, en realidad no era él en carne y hueso, sí era su imagen de cera en el famoso Museo de, Londres, Museo de Cera de Londres. ¿Cómo pueden y hacer eso con una torta de chocolate, Rodri? ¿Cómo pudieron? Porque son de verdad las dos mismas personas... El problema, el problema es la torta de chocolate, muy podemos, feo ¿Cómo podemos desaprovechar hicieron, la torta de chocolate de lo, esa manera? Lo hicieron hace apenas unos días con una sopa Campbell de tomate Contra una de las obras más importantes del mundo Estamos hablando de la pintura Los Girasoles de Van Gogh ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son estos dos jóvenes que realizan esta protesta? Lo pueden leer allí en las remeras Se llaman Just Stop Oil y quieren garantizar que el gobierno, están hablando del de gobierno británico, se comprometa a poner fin a todas las nuevas licencias y permisos para la explotación y desarrollo y producción de combustibles fósiles. Eh, esta es una manera de protestar. Ya lo hicieron contra una de las pinturas, repito, más importantes del mundo, los girasoles de Van Gogh, y ahora lo hacen contra la imagen de cera de uno de los museos ...más importantes también del mundo... ...que queda allí en Londres... ...es el Museo de Cera Madame Tussard... ...y allí le entilgaron dos tortas en la cara... ...al Rey Carlos III... ...creo que no va a ser ni la primera ni la última... ...esta en manera física... ...las demás vienen de manera simbólica... ...pero indudablemente el gobierno va a tener que tomar cartas... ...en el asunto para ver cómo buscar una solución... ...a que estos jóvenes... Puedan seguir pidiendo lo que quieren, pero sin dañar más obras de arte. Gracias, Rodi.